Hola, en el día de hoy Miss Music Evolution está lanzando una convocatoria. Si eres un joven creador de la música y que se comienza tu carrera, Miss Music Evolution te está dando la oportunidad de compartir tu trabajo en nuestras redes sociales. Entonces, solamente tienes que seguir las instrucciones que aparecen debajo del video entrando en el video. A los mejores trabajos, el equipo de Miss Music Evolution te estará ofreciendo parte de su solución. ¿No más, no, no, no.